Vamos a continuar entonces donde lo dejamos. Lo primero que vamos a hacer es guardar lo que tenemos. Desde Archivo, Guardar. Se va a guardar con la extensión .xcf que comentábamos de los archivos del GIMP. Dice que ya existe, y Reemplazar. Y ahora lo que vamos a ver es cómo poner un, un texto en GIMP, por ejemplo en esta zona de aquí. Automáticamente Es esta herramienta de aquí, la letra A, automáticamente cuando nosotros, bueno, la seleccionamos y ahora nos permite aquí eh, escoger desde el tipo de letra, tenemos todas estas, incluso yo tengo aquí instalada alguna, por ejemplo esta de Amsterdam Graffiti, creo que no la tenéis vosotros, ya os enseñaré cómo, cómo ponerla, vamos a escogerla Amsterdam Graffiti y le vamos a poner pues un tamaño como vamos a ponerlo bastante grande, por ejemplo de, de 180 píxeles y un color en amarillo está bien para que destaque. Bien, con esas características, si yo pincho aquí en la a y ahora me pongo donde quiera escribir, por ejemplo aquí, y empiezo, por ejemplo, a escribir, no me permite acentos esta, si pongo acentos, este tipo de letra no los coge, pero bueno. Vale, vemos que me lo está tapando en estos momentos, vamos a ver, porque, porque estamos por debajo de la de esta capa, de la de, de Donald Trump, entonces lo que podemos hacer es subir, veis que cuando yo selecciono, cuando creo un texto automáticamente me crea una capa con el mismo nombre del texto que yo tecleo, entonces voy a subir esta capa hacia arriba y ahora ya queda visible por encima del resto, bueno es tal vez demasiado grande así que vamos a seleccionarlo otra vez con la letra A, Seleccionamos todas las letras y bajamos un poco el, hasta, por ejemplo, a 150. Esta capa puedo moverlo, selecciono la cruceta aquí para moverlo, con cuidado, si selecciono aquí algo que no es me va a mover el resto del fondo, control Z para deshacer, me posiciono con cuidado hasta que vea que esto es justo que se pone la cruz, ¿vale? y ahora sí que muevo solamente esto. Vale, vamos a ver qué efectos le podemos aplicar a este, a este texto. Como veis tenemos una capa, la voy a llamar uh, texto amarillo. texto amarillo. <coughs> y lo que voy a hacer es, un truco muy útil, con esta capa seleccionada, este botoncito de aquí significa duplicar la capa. Vale, le damos y veis que a, automáticamente me crea otra que se llama texto amarillo número 1. Bueno, esta la vamos a convertir... Vamos a llamar texto negro porque ya vamos a cambiar de color ahora, ya veréis qué truco vamos a hacer. Voy a deshabilitar el resto de capas y ahora tenemos exactamente dos capas iguales. Lo que pasa es que parece que es solo una porque están superpuestas una encima de otra. Esta es la de arriba, la que vamos a convertir en color negro, y esta es la de abajo. Pero si las vemos las dos juntas aparecen como una sola. Bueno, entonces vamos a coger la que queremos que aparezca en negro, hacemos no visible la otra, y vamos a hacer lo siguiente. Con esta capa seleccionada, podemos hacer clic o bien aquí o desde el menú de capas, podemos hacerlo desde aquí, botón derecho, capa. Eh, vamos a ver. Ah, no, directamente en la capa seleccionada aquí donde pone selección alfa, nos va a permitir, veis que se queda el texto seleccionado, ¿verdad? otra vez las hormigas por ahí. Pues vamos a hacer lo siguiente, ahora con este texto seleccionado, importante ya os he dicho hacer clic en la capa de texto y después selección alfa, el cuadradito rojo, y una vez que ya está seleccionado vamos a ir a, a la selección y vamos a darle, tenemos la opción de agrandarlo, Vale, en inglés es grow y la vamos a agrandar, por ejemplo, en 10, 11, 12, en 10 píxeles respecto al tamaño original. Le damos OK. Bueno, y veis que ahora se han puesto ahí unos puntitos encima ¿no? que ocupan un poco más grande que las letras originales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: ahora vamos a ir a la herramienta del cubo para rellenar y vamos a coger, a cambiar el color de relleno, lo vamos a poner en negro y, bueno, voy a hacer un poco más de zoom para que lo veáis mejor y vamos a rellenar lo que está justo fuera de las letras de color negro e incluso vale incluso ahora podríamos rellenar dentro de estos huecos que nos quedan creo que con esto ya están todas veis el efecto por cierto no sé si es exactamente esto lo que quería bueno esta capa como va a ser exactamente amarilla lo mismo que el otro la puedo borrar y este es el texto que me ha quedado es decir he seleccionado con la selección con la, la, la parte de selección alfa el texto le he dado desde seleccionar agrandar y lo que la parte que ha agrandado la ha rellenado de color negro también podemos si queremos la capa esta que hemos llamado aquí texto ahora ya más que negro vamos a llamarlo simplemente texto podemos darle un poco de transparencia es decir que no sea tan opaca por ejemplo así al 80% y también podríamos bueno, hay, hay trucos para cambiarle la perspectiva, agrandarla, podemos, por ejemplo, vamos a cambiar la perspectiva, lo seleccionamos, y nos permite ah, bueno, hacer, como veis aquí, cosas de estirarla, cambiarle, la verdad es que no, no lo manejo muy bien esto. Esto de aquí. Ah, esto ya sí es distinto, esto ya le da un efecto de... Vale, es decir, podemos cambiarle un poco la perspectiva. Um, del mismo modo, bueno, podríamos poner más textos y también podemos, por supuesto, moverlo, girarlo. Hay una que es de rotación, aquí, está de aquí, en rotar. Si nosotros hacemos clic en ello, podemos rotarlo, darle la vuelta. Si quisiéramos ponerlo en a 90 grados ¿vale? lo podemos hacer tanto desde podemos escribirlo también aquí con números 90 y se pondría totalmente perpendicular ¿no? a rotar y para moverlo lo podríamos llevar epa, control z selecciono y lo podríamos llevar a cualquier otra zona del incluso cambiarlo de tamaño aquí con la herramienta de escalarlo bueno, disminuiríamos disminu disminu el tamaño bueno, hasta que quede como nosotros queramos bueno estoy a es jugar un poco con las con las opciones